Recorrido en eh, el programa Tarcisería Cementerio San Pedro. Eh, en el día de hoy, eh, la dinámica o la temática que se va a tratar tiene que ver entonces con los imaginarios eh, de lo mágico y la trascendencia alrededor de la muerte. Vamos a aprovechar que estamos entonces en este primer mausoleo, que es el de la familia Ochoa Gómez. Va a tratar de hacer entonces el asunto un poquito más lo Más didáctico y en las cuestiones de interactuar un poco para que no sea únicamente mi onda que se pueda escuchar durante este recorrido. Pregunto: ¿alguno de ustedes de pronto encuentra en la estructura física o arquitectónica de este mausoleo alguna civilización que lo que le venga a la mente? Los romanos, ¿cierto? Los griegos. los griegos y los romanos, básicamente como por estas, estas columnas. En el cementerio de San Pedro, que es un espacio donde no solamente es un depósito de cuerpos o de cadáveres, es también entonces un museo de sitio, se empieza a cobrar vida por la cantidad de historias que podemos contar a partir de los elementos que hay acá, desde los personajes que están aquí enterrados, desde las obras de arte, desde los diferentes episodios de nuestra historia eh, local, pasada y reciente. Este mausoleo evoca de pronto es un panteón griego, un panteón romano, y si vamos a hablar entonces de esos imaginarios de la muerte, eh, desde las épocas de los griegos, eh, no sé si ustedes de pronto conocen un poco la historia del balseo Caronte, que era quien entonces se le, se le llevaba a todos los, los, los cuerpos de las personas hacia el inframundo, ese viaje hacia el inframundo del cual había que depositarse en un campo entonces las personas acostumbradas a que no se sino en los funerales en los de los griegos, les ponían unas monedas, podían ser una debajo de la de lengua, algunos se las ponían encima de los ojos. Y era un acto muy simbólico donde se decía, bueno, usted va, va a trascender, va a llegar al inframundo y usted va a tener que pagar ese viaje y ese recorrido. Para los griegos hay una figura esencial para el mundo de los muertos, es el inframundo. El inframundo ha sido entonces también considerado en el mundo de los católicos o del cristianismo, ha sido equiparado como al infierno. Y hay que hacer una salvedad bien importante. El infierno es para los cristianos un lugar entonces de castigo. Para los griegos el inframundo no es un lugar de castigo. Todo el mundo que cuando moría en la antigua obra, la creencia en antigua Grecia, la antigua creencia imaginario era que todo el mundo iba al inframundo. El bueno, el malo, el regular, el buen esposo, el, man, el, el, el mal esposo, ¿cierto? Todos iban para el inframundo. Si sí había un lugar de castigo reservado para los titanes que habían perdido la, la guerra contra los dioses, que era entonces el Tartar, Pero eh, los demás, las demás personas, todas al momento de la muerte, iban a llegar entonces a hacer ese viaje a través de, de la balsa del de río Queronte. Se le pagaba al balsero para que este entonces lo llevara a morar por el resto de la eternidad en ese lugar, en el inframundo. Volvemos a hacer esta salvedad que no, es, no se puede comparar con el infierno puesto que el inframundo no es un lugar o un ciclo de castigo, ¿Sí? vamos por acá